Bueno, los prometidos es deuda, ya os dije que si veía que suscribíais mucho en este vídeo de aquí eh, Pues haría un vídeo explicando eh, cómo hacer un logo de esports para tu club Ya que estás empezando el club, pues si tú puedes hacerlo o algún, alguna persona que conoces puede hacerlo Pues yo te traigo un vídeo explicando Antes de nada voy a poneros una meta para eh, que próximamente en otro vídeo os traiga otro tipo de logo En este vídeo vamos, vamos a ver cómo yo hice el logo de mi equipo de esports de Team Stellar Así que, si queréis ver un vídeo específico de hacer otro tipo de logo, ya me lo podéis poner en los comentarios. Por ejemplo, oye Jordi, ¿cómo puedo hacer el, el logo parecido al de Giants? ¿Cómo puedo hacer el, el logo parecido al de Koi, al de Eretics, al de Fanatic? El que sea, me lo ponéis, o, o cualquier cosa, me lo ponéis. Y yo os haré un vídeo. Así que la meta es. 100 likes o 50 nuevos subs Yo creo que los likes es mucho más fácil Pero bueno, si llegáis a los dos, pues perfecto Ya que a mí se agradece un montón Esto es totalmente gratuito La forma que me pagáis a mí es pues apoyando con likes, con, con subs y estando aquí Así que no voy a enredar mucho más El, Lo más importante, las bases para los logos, ¿vale? Es importante que sean logos minimalistas, que no haya nada de texto, pues por ejemplo cuando Timeretics antes tenía pues su nombre y luego lo cambiaron a uno que no tiene el nombre eso es importante que no haya texto que sea todo muy limpio luego otra cosa importante elegir uno o dos colores para el logo en el Team estelar habían dos que ya lo veremos que es amarillo y blanco y luego importante antes de empezar que ahora iremos a la fase más eh, técnica en photoshop si no tenéis photoshop podéis probar con otras eh, herramientas como pixel lr o canvas aunque canvas no creo que funcione muy bien pero bueno yo lo que os recomiendo es photoshop eh, si no lo tenéis pues lo descargáis es muy fácil hay tutoriales en YouTube y es importante hacer una lluvia de ideas para saber un poco lo que estáis buscando yo he de decir que cuando yo hice mi logo vale antes de Photoshop ni nada hice un boceto a mano eh, cogí un, un cogí un papel cogí un, un... Cogí un papel y cojo un lápiz y me puse a dibujar cosas Pues mira, si Tim Estela era una estrella, pues me puse a hacer una estrella animada, no me gustó Luego hice esto, luego lo otro, hasta que llegué a un punto que ya me gustó algo y es cuando ya lo pasé Aún así, no hace falta que hagáis ese proceso, esto es más pues para co coger un poco de creatividad No hace falta, si ya tenéis algo en mente o queréis probarlo directamente desde Photoshop, lo podéis hacer perfectamente Cosas importantes para la lluvia de ideas eh, tienes que tener en cuenta qué forma vas a querer eh, que sea el logo Qué ítems y qué símbolos va a haber en el logo Y luego al final es la temática, ¿no? Pues ya como os he dicho, si Team Estelar es como galaxias y tal Pues va a haber de alguna forma algo relacionado Así que el logo que vamos a hacer, que es el Team Estelar Bueno, lo, lo voy a hacer, no lo vais a hacer vosotros Es decir, lo podéis hacer para eh, practicar, pero a ver, este logo, eh, pues digamos que ya está en uso. Pero este, este logo, si lo copiáis, estás copiando el mismo logo de mi team, no tendría sentido. Eh, pero podréis ver cómo se hace un logo y cómo, se, cómo es la forma, por ejemplo, que yo hice para estructurarlo, cómo hacerlo. Mi team estelar es como una especie de rombo en cuanto a la forma. Tiene como ítems una estrella y la temática es eh, algo galáctico. Aquí tenéis el logo, por si no lo he puesto ya antes. Así que no me enrollo mucho más. Vamos al temario, ¿vale? Eh, importante, si no tenéis las bases de Photoshop, si estáis empezando nuevos, no puedo hacer un tutorial de cómo hacerlo todo en plan, explicar dos cada paso porque si no sería muy largo. Pero bueno, importante aquí que sea algo cuadrado. Por ejemplo, podéis poner 500x500, 1000x1000, 1500x1500. Eso da igual aquí. Eh, le damos a, a crear, ¿vale? Y aquí tendríamos esto. Vale, importante aquí podéis crear un fondo. Yo que os recomiendo que cojáis eh, un color, por ejemplo, vamos a coger el color eh, rosita, porque como vamos a usar amarillo y blanco, pues el rosa está bien como contraste. Podéis hacer esto o no lo podéis hacer. Os voy a explicar un poco cómo surgió el, el logo de Team Estelar, ¿vale? Esto estábamos aquí probando cositas y a mí me fijé que en el logo de G2, si os fijáis, es una G y un 2. Es algo espectacular Entonces yo dije, vamos a probar cositas Vamos a, pues, a poner una S Vamos a poner una T Vamos a deformarla, etcétera etcétera Y como vais a ver ir viendo ahora Igual no lo calco igual, obviamente Pero bueno Aquí pondríamos una T Como texto, ¿vale? Y ahora aquí eh, Haciendo pues Control T Estiraríamos esto haríamos así Control Shift Es que tengo que mirar las teclas, ¿eh? Mira, os hago un tal Empezáis a ver un poco la forma Empezamos a estirar un poco de, de aquí Bajamos un poco de aquí, volvemos a estirar un poco de acá, tenemos un poco de aquí. Ya empezáis a ver un poco lo que viene a ser alguna parte del logo. Sí, ¿verdad? Fijaos qué sencillo es. Con qué poquitas cosas ya podemos empezar a crear el logo, ¿vale? Para el que no se haya dado cuenta, esto es básicamente... Eh, esto es básicamente un ala. una Un ala, digamos. No es que sea un ala de por sí, pero bueno. Mira, fijaos. Yo en su momento hice esto. Porque hice esto? Pues porque estaba probando, estábamos probando, estábamos viendo qué es lo que, me, eh, lo que más nos gustaba y, y vimos esto y dijimos, oye mira, mira, podemos crear, creamos esto y ya le damos como una figura de un casco Como un casco galáctico y tal, mira, no va a salir igual, de hecho lo voy a hacer a posta para que sea diferente Aquí tenemos lo que podría ser perfectamente un lateral, luego veremos cómo es que se hace el otro lado, para que sea igual Ahora lo veréis, ¿vale? Como si sabéis de Photoshop, pues ya lo sabréis eh, Y diréis, vale, pero yo me acuerdo Yo he visto antes que aquí eh, El logo tiene como más cositas No es solo esto, efectivamente Muy bien, lo has visto muy bien Aquí podemos hacer dos cosas, ¿vale? Podemos hacer, que esta es la parte más eh, La que aquí puedes tú decidir eh, Para hacer este logo, claro Este logo no lo vais a usar, pero ya me entendéis Para hacer vuestro logo, pues eh, Tener el mismo... La, la misma creatividad en, en cuanto a esto que si yo quiero hacer estas alas del, del lateral, pues yo puedo hacer así ¿vale? y puedo eliminar esto y ahora eliminar el resultante y ya tenemos uno y que queremos dos, pum, dos lo bajamos un poquito, pip pup, lo giramos un poco para que quede un poco más tal, y que queremos otro pum, tal, bajamos un poquito más para que cree como esa como ese efecto de, de, de que va yendo cada vez más pequeño. Pum, incluso lo giramos un poquito. Ahí está. Y ya tendríamos una parte del ala. Si no lo queremos hacer así, lo queremos hacer un poco más a mano, digamos, de... Pues yo lo quiero hacer con cada... Que cada uno sea de una forma diferente. Pues mira, cogemos con la P, le das a la P y tienes la pluma, ¿vale? Con la pluma puedes ir haciendo cositas. puedes ir pum. Si, si clicas y mantienes, pues ves que, que vas rotando, vas haciendo como una curva. Eso es interesante para, para hacerlo nosotros a mano. Con el control y el, el intro, ya tienes esto marcado. Creas una nueva capa, importante. Si no sabéis de Photoshop, yo tengo un curso, pero aún así, eh, es muy intuitivo poco a poco. O sea, y si no le pedís a algún amigo que sepa, le pasáis este vídeo y dile, mira, oye, que quiero hacerme un logo, mira este vídeo. Le dices, no, no copies este logo Pero inspírate un poco en cómo, cómo Te explica cómo lo hace este chaval Jordi Loren que ya me puede seguir ahora mismo Que sale un montón Y mira, ya tenemos aquí pues otro Para hacer esto Esto al fin y al cabo, pues cada uno Y, y luego aquí podemos ver, mira, pues el, el que me gusta más es ¿Cuál me gusta más? ¿Este que es como más he acabado en punta o este que es como más eh, Similar a esto? Pues mira, a mí por ejemplo me gusta más Este, vale Pues cojo, pum, lo Junto y ahora, bueno, incluso espérate que falta un ojo. Ahora veréis qué es lo más interesante ahora porque va a ser hacer un movimiento y ya vamos a tener el logo perfectamente como como queremos. En este caso, claro. Vale, aquí es importante, claro. El logo de Tim estelar es como una especie de cara, ¿no? Pues hace qué tiene, qué tiene la cara, que qué tiene un humano en la cara, ojos, ¿no? Pues vamos a ponerle una especie de ojo Aquí nos lo podemos inventar Vamos a hacer un ojo así Vamos a pintarlo y Dices, no me termina de convencer Bueno, no hay problema Podemos hacer más ojos Como hemos hecho antes giramos un poquito Que vemos que este nos gusta nos, nos, nos gusta más Vale Que no nos gusta Pues hacemos otro No hay problema Vamos probando Vamos a probar con este incluso Madre mía Vamos a hacer un, un remake Del logo de El Team Estelar ¿eh? Vale, ahora viene lo interesante Si queréis eh, Que os cuadre más Dadle Control-R y os saldrán estas barritas de aquí, ¿lo veis? Y aquí, si vais estirando, o sea, si dais clic aquí y arrastráis, hasta un punto que, pum, se coloca solo en el centro. Uh, pum, se coloca solo y así ya la tenéis para poder centrarlo esto mejor. Vale, ahora lo más importante, para que, claro, como es un logo simétrico, en este caso, si lo haces de una parte, puedes hacer lo mismo en la otra instantáneamente y dirás, ¿cómo se hace eso? Muy fácil, copias la, la capa, control J, control T, aquí le das clic derecho, voltear horizontalmente y lo ajustas un poquito a como tú veas. Que vemos que está demasiado junto y no nos gusta, vale, pues lo separamos un poquito. Como lo separamos un poquito, más o menos, pues así, ¿no? Así estaría bien. A ver, control H, ahí está. Así estaría bastante decente Y ahora nos falta la boca Como veis es, un, es muy sencillo eh, Os voy a ir dejando por aquí una playlist vale eh, Bueno, la playlist del canal Con todos los consejos Por si la queréis compartir eh, Que se si agradece un montón Y si compartís el vídeo Pues agradece mucho más Aquí pues la boca la podemos ir Bueno, a ver, yo os digo la podemos ir Pero este logo no lo vais a hacer O sea, a ver, podéis inspiraros si queréis O sea, al fin y al cabo Pero siempre es mejor hacerlo En una esencia propia del club en algo que digas, vale, esto es lo que yo quiero Porque por ejemplo, si tú no quieres que sea una cara eh, Pues en este, eh, en este logo en concreto no te va a servir de nada eh, hacerlo Pero las bases de cómo se estructura para hacerlo y tal Las vais teniendo Por ejemplo, tal, mira, ¿y ahora qué falta? Pues una estrella ¿Qué podemos hacer? Nos podemos ir directamente a Google Y poner estrella PNG venemos aquí, estrella PNG Y buscamos pues, la, que, la que más nos pueda gustar Mira, por ejemplo, esta la copiamos Nos venimos otra vez aquí a Photoshop Vamos pues aquí La pegamos vale ah, quitamos el fondo Con eh, la W Le damos al, a lo blanquito Le quitamos el fondo ¡Pum! Suprimir Ahora esto pues lo ponemos negro Para que podamos verlo Y ahora le ponemos el color que queramos Lo dicho Cada uno tendrá un col colores dif eh, diferentes Ya sea un color o dos Yo recomiendo uno o dos Porque ya tres colores Puede ser bastante Bastante Demasiado para un club O sea, para un logo ¿Por qué? Porque Piensa que de alguna forma esos tres colores también van a tener que estar representados en los diseños con el logo. Y contra menos colores, menos colores vas a tener que hacer. Eh, vas a tener que poner en los demás. Mira, aquí ya tenemos. Mira, ya, ya se ve prácticamente, no igual, obviamente. Pero ya se ve un poco, pues, cómo hice yo el logo, ¿no? Cómo me inspiré y, y lo fácil que puede llegar a ser hacerlo siempre y cuando, pues, tengas conocimientos y, y sepas un poco lo que, lo que buscas. No obstante, que tú quieres otra cosa, pues, se, puede, se pueden probar más cosas. Por ejemplo, aquí, ¿qué se podría probar? Pues, no sé, vamos a probar, por ejemplo, si le queremos dar un poco más de eh, profundidad, digamos, que, bueno, esto ya es... Esto da un poco igual en general Un poco viene de aquí En plan, si, si, si lo podéis a un diseñador El diseñador ya sabrá hacer las cosas En plan, no os preocupéis Claro, si lo tenéis que hacer vosotros, pues es diferente Sé que este tutorial es como Si, si eres muy, o sea, si eres nuevo En Photoshop y literalmente estás viendo Lo que estoy haciendo, estás diciendo ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? En plan, explícame no entiendo nada, pillamos esto, pum pum pum, lo vemos, mira Y aquí podemos crear un poquito de sombras, ¿no? En plan, como que tiene algo de relieve Esto al fin y al cabo, pues, eh, dependerá un poco de lo que busques De lo que quieras hacer, si, si, si quieres que sea un poquito más profesional O si no, si tienes tiempo de hacerlo así, si no, a ver yo Si, tenéis, si lo podéis hacer más realista, como más, con sus pequeños detalles, mejor Esto está, esto está hecho muy rápido, en plan, no sé cuánto habrá, está, os habrá durado esto pero entre que hablo y tal, esos son unas... O sea, hacer este este logo en concreto así, el que nos acaba de salir, ya habéis visto que es muy fácil. Ahora, si quieres algo como más matizado, lleva su tiempo, pero ya sabéis que yo aquí no estoy para... No estoy para haceros vuestro logo, sino para enseñaros a cómo yo hice mi logo, cómo podéis hacer vosotros vuestro logo. Así que nada, eh, en verdad no tengo mucho más que enseñaros aquí, lo dicho Si llegamos a 100 likes haré algo eh, con el logo que vosotros eh, me digáis Por ejemplo, oye mira Jordi, eh, me gustaría algo similar al logo de Heretics Pues puedo coger el logo de Heretics y enseñaros cómo hacer algo similar al logo de Heretics eh, Pero lo dicho, tendréis que llegar a los likes porque estos vídeos al fin y al cabo Pues yo también me, me tengo que preparar un poco las cositas Y tengo muchas más cosas y otros vídeos que hacer Pero pero si vosotros llegáis a los 100 likes o a los 50 subs en este vídeo Yo lo hago o sea, esto es, es palabra. Si yo veo 100 likes, si, si llegamos a 100 likes y no lo he hecho avisadme porque a lo mejor no, no me he enterado o han pasado tiempo lo que sea, pero yo, si llegáis, eh, lo hago. Así que nada, espero que os haya gustado. Lo dicho, os puedes suscribir, os dejaré por aquí una playlist, comentad en los comentarios cualquier vídeo que queráis eh, que os suba. Y nada, se agradece un montón. Deciros que he subido un hilo a Twitter, os lo estaré dejando su, seguramente. Y si no, pues me puedes seguir en Twitter y lo veréis, está fijado. Os lo dejaré en la descripción, se hace un montón. Es un hilo con todos los vídeos que hay, pero para la gente pues, que no nos conoce, que pueda ir viéndolos el contenido y cada vez seamos una comunidad mucho más grande. Así que, dicho esto, me despido y que tengas un buen día.